Bienvenidos a un nuevo video, en este caso seguimos con la serie Trovo 500 Esta serie en la cual ayudamos a pequeños streamers que están iniciando en la nueva plataforma Trovo Si no sabes qué es Trovo, te dejo una etiqueta con el link al video que es Trobo. Bien, en este video quiero hablar sobre específicamente cómo armar la caja del tesoro o el treasure box en sus streams Esta caja solamente la pueden armar estando en directo, ¿sí? les va a aparecer un signo más y van a poder modificar y configurarla, bien, antes que nada, quiero explicarles a los nuevos y algunos eh, que están ingresando a mis videos y no están entendiendo mucho los términos que utilizamos, por ejemplo, el maná, Mana sería una manera de, de recompensa que tiene Trobo al ver directos, esto muy parecido a lo que pasa en Twitch, cuando uno ve streams, eh, en este caso te dan puntos sobre ese mismo canal en este caso el maná es una recompensa por ver cualquier stream de la plataforma y se traslada a tu cuenta, a tu wallet de Trobo. Bien, con ese maná después podés donarlo ¿sí? en diferentes cantidades al streamer que vos decidas. ¿no? Vos querés decidirte entrar a un stream y donar maná, se lo donás. Y si no, también podés hacerlo en tu propio canal, donártelo a vos mismo. Bien. ¿Para qué sirve este maná? Este maná es una manera de darle un agradecimiento, una, un apoyo a ese streamer Porque durante 6 días, ¿no? al principio de mes, el streamer estando en Trovo puede llegar a completar un cohete Este cohete se completa con 50.000, con 100.000 y así sucesivamente de maná Cuando llegas al 50.000 de maná en tu, en tu canal este cohete se llena y lo puedes lanzar lanzarlo significa poder darle clic a ese cohete y automáticamente te trasladan a una sección si ¿sí? tu canal cuando estás en vivo te traslada a una sección llamada este streamer en ascenso o recomendados entre comillas de la plataforma vas a aparecer en primera posición y según la gente o la cantidad de personas que estén lanzando el cohete al mismo tiempo vas a ir escalando o bajando de categoría bien este cohete hoy en día tiene una duración de 2 horas, 3 horas como máximo eh, Y te sirve para que la gente te descubra y te vea Cuando lanzas el cohete sirve mucha gente para que entre a tu canal y te siga eh, Es una herramienta muy buena que se utiliza muchísimo, muchísimo en Drogo para crecimiento Bien El Elixir El Elixir es los bits en Twitch el elixir sería lo mismo pero en trobo. cambian los nombres son nombres diferentes el elixir cómo se consigue comprando sí. el elixir de un dólar diez dólares etcétera te van a dar 10 100 mil así igual igual que los bits en twitch se compra directamente en la plataforma con tarjeta de crédito con paypal etcétera este elixir es también otra manera de agradecer a los streamers y darle una donación sí. esta donación del elixir van con el streamer y la plataforma 50-50. Si vos le donás a un streamer 100 del elixir. A ese streamer le llega la mitad. Y vos se queda con otra mitad. La verdad que es mucho mayor la ganancia que en otras plataformas. Bien. ¿Qué pasa con la donación del elixir? Al streamer le va a llegar en forma de gemas. Que es la moneda de la plataforma. Entonces este streamer deberá. Acumular un total de 5000 gemas, ¿sí? Para poder trasladarlo a su cuenta personal o canjearlo, ¿sí? O, o como dinero o como más elixir. Bien. Todo esto es la temática, se lo voy mostrando directamente en mi canal. Bien. Como les mencionaba, acá tenemos mi canal, les dejo el link en la descripción. Trobo.live. La, la E es como número 3. Bien. Como les mencionaba, el maná lo puede lanzar acá, en la sección conjuro, donde se incluye para lanzar maná y también elixir. ¿sí? Siempre y cuando tu cuenta tenga ¿sí? el saldo. Por ejemplo, 100 de maná lo lanzas y aparece y aparece aquí, como podrán ver. En este, en este caso, los 100 de maná son Stay Safe, son un nombre que le ponen en la plataforma. Bien este elixir lo mismo nada más que el elixir va a tener otros nombres y obviamente van a ser más reconocidos por los streamers ya que saben cuáles son este, los nombres e iconos. bien para conseguir maná para conseguir maná es ir a la plataforma ver algún stream si ¿sí? entrar en el mismo y verlo durante 5 minutos te van a dar 20 de maná vas a acumular de esa manera cuanto más tiempo veas al streamer más eh, mana vas a conseguir ¿Sí? eh, después de una hora conseguís un poco más y así sucesivamente Bien. yo si quiero puedo juntar mi mana, no, en mi billetera, en mi wallet y dárselo a él o ir al streamer que me guste más y apoyarlo como sabemos el tema del cohete, el cohete se encuentra aquí vamos a Boss Project y revisamos ¿Cómo está el cohete de esta persona? Esta persona tiene 42.200 de maná para llegar al primer cohete de 50.000. Una vez que llegue, lo puede lanzar y va a aparecer en la sección, como antes les mencionaba, espacio principal. Aquí ¿Sí? van a aparecer las personas que lancen el cohete. Puedes aparecer primero y si la gente sigue lanzando el cohete, vas a ir bajando hasta desaparecer por completo. Bien. Esa es la función de maná y es una función que ayuda muchísimo a los streamers. Bien. Volvemos a mi canal. En este caso, yo les quería mostrar lo que es el Treasure Box. Esto, que es la caja del tesoro, en el cual vos podés configurar, ¿sí? Que la gente tenga un mini sorteo. Puede ser por el exil, puede ser por este maná. Entonces, la gente que entre a estos canales, ¿sí? vamos a este ejemplo vamos a ponerle pausa esta persona por ejemplo en su caja de tesoro indicó que debemos enviar este mensaje le damos a enviar y aparece automáticamente en el chat no le damos enviar y ya aparece aquí y estamos participando por las cajas que están en este canal ¿sí? bien como antes les mencioné Tienes que estar en directo para poder configurar la caja del tesoro. Así que en este caso, ya estamos en directo en mi canal, vamos a hacer el treasure box en vivo para ustedes. Una vez que tienes tu su canal, clic en este icono de la caja del tesoro, signo más, y te va a dejar empezar a configurar tu caja del tesoro. Bien, en este caso vamos a colocar primero el número de cajas. Número de cajas vamos a colocar cinco cajas bien ahora te indica selecciona el tesoro la recompensa de este mini sorteo puede ser el suscripción o entras a seleccionar spell y puede ser maná Sí. en este caso yo voy a colocar un spell de 100 Sí. bien una vez que esté configurado tenemos que esperar el ok la palomita verde aquí y le damos siguiente. En este caso nos traslada a la sección de tareas que la gente debe cumplir para entrar en este sorteo. Bien, una de las tareas que les recomiendo es que sigan al canal. Le volvemos a dar signo más para agregar otra tarea. Y compartir el canal también es una tarea muy muy buena para que la gente comparta tu directo, tu canal y llegues a más personas. Otra tarea puede ser enviar mensaje en el chat. Por ejemplo, eh, pizza... Anana... Got. Por ejemplo. ¿Sí? Otra tarea muy importante, que espero no olvidarme. Seguir... Eh, eh, eh, acá. Horas de vigilancia. El máximo que te permite la caja del treasure box es 60 minutos. Como podrán ver, te deja llegar hasta 60. Entonces la persona puede ver tu stream durante 60 minutos para lograr este entrar en este sorteo. A ustedes les conviene mucho porque recuerden que las horas de visualización importan muchísimo y son cada hora. Bien. Le damos siguiente. Configurar el temporizador de la apertura de caja del tesoro, o sea, ¿en qué momento se va a terminar el sorteo? Si a los 5 minutos, a los 10, a los 40, a la 1 hora? Bien. Yo voy a colocar en 2 horas. Les recomiendo entre 2 y 5 horas, también depende de ustedes la cantidad de stream que hagan. Eh, esto está muy bueno porque cuanto más tiempo, más gente va a entrar, ¿no? Más gente va a entrar en este sorteo. Pero como es 100 de elixir es poquito, traten de que sea este, un poco más este, corto la hora. Si logran lanzar 1000 de elixir o 5000 de maná, que son números ya altos, eh, ahí sí pongan más horas. Bien. Le damos crear, crear y empezar, van a, van a ver que les figura, ¿sí? los que ustedes colocaron. Si está seguro, perfecto, le damos crear y empezar. De esta manera ya tenemos iniciado nuestra caja del tesoro. Para que ustedes sepan si está bien realizado, les aparece aquí en el chat y vuelven a colocar y mirar su propia caja. Y está configurado correctamente. ¿sí? Esto mismo, si no tienen el lo pueden hacer con mana. A partir de 5.000 de mana. Estos 5.000 de mana es muy fácil conseguirlos. Recuerden que cada 5 minutos tienen 20 de mana en su wallet. En su tarjeta. En su, perdón, billetera. Así que es muy fácil conseguir mana. De, eh, de esta manera logramos configurar el treasure box. Tenemos eh, los ítems para que las personas eh, sigan y entren en el sorteo. Seguir al canal, compartir el canal, enviar este mensaje en el chat, que directamente cuando lo coloquen enviar va a aparecer en el chat. Y mirar el stream durante 60 minutos. De esta manera se configura correctamente la caja de tesoro. Bien.